¿Pero cómo podemos convencerlos de que se apunten a nuestro curso? A ver, Internet está repleto de cursos. Por ejemplo, el otro día me apunté uno de Hip Hop y Matemáticas, y no entendí nada. Los engañamos, ¿no somos filósofos profesionales? Todavía no entendí lo del rapero sexagesimal. Venga, va, centrémonos. ¿Es que acaso alguien ha demostrado que nuestro curso no es el mejor del mundo? ¿Es que alguien ha demostrado que se pueda demostrar que nuestro curso no es el mejor del mundo? Pues bien, a falta de pruebas que digan lo contrario, es evidente que nuestro curso es el mejor. Y si no se lo creen, que se apunten y lo vean. Sí, sí, sí, sí, sí. Diremos que es el mejor curso del mundo. ¡Bien grande! Entonces le añadimos unos sonidos molones y les regalamos logos, certificados, ahí, superpotentes, que parezcan prestigiosos. ¿Llevaremos traje y corbata para parecer más creíbles? Exacto. Y para rematar, podemos añadir un gráfico de estos estadísticos lleno de números, líneas de colores que se cruzan, etcétera, para convencerlos. Y entonces, les podemos decir que está demostrado que este curso te garantiza el éxito. Bueno, pues ya está. Los tenemos en el bote. Caerán en nuestras redes. Pues bueno, sí. Somos... ninjas de la filosofía. Pues venga, tenemos trabajo. Bromas aparte, hay muchos mecanismos para argumentar y persuadir. Algunos legítimos, otros tramposos. Si quieres conocer técnicas para argumentar tu posición y darte cuenta de cuándo te están engañando, este curso es para ti.